Señores, nos vamos a la parte urbana. Crazy Desire se come al alfa y le dice que él es el que pone huevo. Cuando en ese movimiento se habla de poner un huevo, es de usted hacer algo, ¿no tú que De poner un huevo como un tema que no gusta. No gusta, un tema que no gusta. no gusta, usted puso un huevo, parece que el alfa... Dice el, promotor, dice el promotor artístico, nos queridos hermanos y amigos, un saludo para él. <risa> Santiago Matías. Aquí está el escrito, ahí. ok claro, ahí, ahí. Ahí dice, Crazy le dice al alfa. Eh, a eso le llamo cogiéndolo, cogiendo la presión. Eso fue lo que le dijo. Eh, vamos a ver si me lo ponen cerca para pues yo poder leerlo. Eh, pues no puedo verlo de la pantalla aquí. Ok, vamos a ver. Está ya, ok, poco, no, está, bien, está bien flaco, está bien, gracias. y Yo lo tengo aquí. Ok, sí. Bueno, el, el chisme empezó. Porque Crazy dice, el esposo de Sandra, porque así que más se conoce. Eh, ya volvieron. Antiguo tequete. Eh, ya muy bien. ¿Eh? Me malumado hoy. Eh, <risa> eh, <risa> ok, ahora sí. Ok, eh, leo esto ahí. A eso le llaman cogiendo la presión, dice que Crazy si dice. Está dicho y demostrado. Que no es el que más dinero tenga, ni más aparataje venda. Es el talento que se impone por encima de todo. Y tu talento es limitado. Yo puedo hacer mil veces lo que haces, pero tú no puedes cantar reggaetón como yo. Tira 20 de voz, graba hasta con Madonna y la etiqueta. <risa> y al final siempre va a poner Huevo. un nuevo criollo, porque esos colores son los criollos. Criollo. Porque tu talento es limitado, compréndelo. Y el público lo sabe. Un lanzallama. Te falta lo que me sobra. Versatilidad. Tan rápido. Porque la pámpara la tenemos prendida. La pámpara es una cosa, no lo puedo explicar ahora. De <risa> este lado. Y te molesta a ver al otro sonar más que tú. Ni tolera eso. Y eso te tiene rápido. Puso como siete o ocho huevos ahí. Sí, bueno. Wow. O sea, el, el, el, no sé si hay una respuesta. Eh... Seguro pronto, sabiendo seguro. Bien, sí, bien? Bueno, bueno. Yo lo que creo es que Crazy Design es lo que está buscando el sonido con sí, el alfa. Bueno. Eh, eh, lo que está eh buscando chisme innecesario. Es eh, lo que está eh hablando disparate. Son, son, porque Crazy también, dime, ¿cuántos temas tiene Crazy en este, ahora mismo pegado? Tal vez de Kiko. Kiko lo, hoy, ayudó. Kiko lo ayudó. Pero dime tú, mira ahí. Y, aquí esquillen, ahorita van a esquillar con uno y no van a querer venir a hacer entrevistas. Eso a mí me da igual. Eso a mí no me importa. Pero la verdad, él tiene que bajarle a eso. No tener sí, problemas sí. con ese tipo. no Si el alfa no te está que buscando va a ahí? <ríe> sí, ahí para que oemos Roche, que Roche en todo opina. En todo. Dice que él borró el mensaje, que, que era lo importante. Pero llegó el mensaje, que era lo importante. Dice, bueno, yo lo que no entiendo es por qué Crazy Design busca lío con con el alfa, o sea, cuando el alfa lo ha mencionado dice mira tengo problemas entonces ahora se asuma Lirocha, mira ahí se sumó Liro otro, nadie lo ha llamado y no, todos no, se pegan, no. ahora dice Liro yo no soy de chisme menos de controversia, ni necesito sonido con gente porque siempre estoy pegado pero lo que le va con el alfa va conmigo es el único artista que apoyas sin nada a cambio, pero al final voy con el alfa termina ayudándolos a ustedes llegan los raputín eh, Liro, no es necesario tu comentario, pero está bien. Está eso, bien. Eso se, esto se me parece algo sí. de Puerto Rico. Pero es peor, peor es peor. No, es peor. No. El crazy design ahí. No, no, no crazy, my Liro tí, chai, tí, tí, tí, tí. y Rochi también oye, es cierto. El Crazy Design es muy versátil, como talento. El tipo es, entona, hace muchísimas cosas. El tipo es, se redobla nítido. Pero de gente teniendo problemas y chisme con, con el alfa. En vez de usted teniendo un chisme con el Alfa, busque la forma de usted seguir trabajando por su lado y ya, eso está y eso. No tenga problema con, con el Alfa. El Alfa no, nunca lo ha mencionado usted y nunca ha dicho un comentario en contra de usted. Creo yo, eso me entendé. Yo veo, esa, yo veo a esa gente de frente, yo creo que no lo conozco. No, no, eh, no es Reniel. No, Reniel, no, no, no, porque eh, usted no es El profesor está va, no, va, no. Sí, no es urbano. Usted no es urbano. Usted puede José, José. escuchar un poco de la pámpara, pero no es que usted es la pámpara. Usted es <ríe> otra cosa más tranquila. ¿Tú la sabes la... lo que es la pámpara? Tiene que explicarme, porque sinceramente. La pámpara, bueno, es, la pámpara es, es como lo que tú tienes. O sea, yo tengo la pámpara prendida. No, la pámpara es algo que prende. No. Hay que decir primero. lo que uno tiene, hay que decir a No, no, los no, no, los no, los no que la pámpara no. primero, flaco, eh, la pampara atención, prende atención. y apaga. Atención, atención, Néstor por favor. Néstor, Néstor Coelho. Coelho, la pámpara es algo que prende y apaga, porque es que ellos dicen, la pámpara <risa> está prendida, no <risa> tiene que apagar. Y, Entonces, ¿qué, y tú, tú, tú ¿estás trucho? Dinero, qué? Oye, ¿dic -dic -dic un vehículo? que estás trucho? Yo, yo sé lo trucha, que es tuche, no, no. porque tuche había que tirar. Uh -huh. vamos, no eso de sí, de eso sí yo sé. Ah, pues eso da es tuche, está ah, tuche. Está es Trucho, no, trucho es eh, como cuando tú estás como en suspenso, como en, en vaqueo. Bueno. O sea, cuando tú, tú, tú estás tucho. Mira, mira, es que está ahí trucho, mira, viene, ahí viene el es lo que era. ahí me va a salir ahí. No. Tengo que comprar ese diccionario porque... Yo eh, No, hay un, hay un diccionario, mira, hay, eh. tiene que haber un diccionario de la de Yo quiero, urbano. mira, quiero cantar, yo quiero como ser un dembow porque yo siento... Inventar como... una palabra ahí. ¿Eh? Inventar una palabra. No, no, inventar, no, si no, soy un dembow porque yo siento como que yo puedo salir. Sí, un sí, talento. Sí, un talento pero... oculto <risa> en él. <risa> Yo siento que uh, tiene un talento que, culto. Que tengo la por pan, desarrollar. Pan. Pero la pan para mí está pagada, David. La vamos a aprender, eso es lo importante. <risa> Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos cine con Darvin. Así Darby. que vamos a una pausa y retornamos con los sobrosos. <risa>